Adelantábamos, te lo contábamos, es una, es la actualidad, es lo que nos mueve a nosotros los unchalenses y esta vez se va a mover eh, a nivel país. Tengo a Alberto Coronel. Buenos días Alberto, ¿cómo le va? Usted es el representante en este momento de Atilra, el representante legal, podemos decirlo. Entonces, le pregunto, ¿cómo va a ser la dinámica del paro? es una medida de fuerza que ya se venía charlando y que ya veníamos siguiendo, que la esperábamos y mmm, lo cierto es que va a ser en todo el país para acompañar a Sancor. Buen día, ante todo, a todos ustedes. Este, muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Eh, bueno, ¿cómo va a ser la medida? Un poco ya venía, no sé, que se había en su momento dado a conocer el documento, la carta que había enviado la, eh, la agrupación María Adrián Cornejo al, al Consejo Directivo Nacional, pidiéndole que tome medidas. También se había ha hecho público que el Consejo Directivo Nacional de Atila se había reunido y había trasladado la, la, la, la nota elevada y que había sido, se había facultado para que el Consejo, este, perdón, fue un plenario de secretarios generales, fue sí. este, un plenario de secretarios generales y esa asamblea que explica el plenario de secretarios generales, porque son todos los secretarios generales de todas las seccionales de delegaciones del país, eh, facultaron al Consejo Directivo Nacional para que ...tome las medidas en el tiempo y, y, y modo eh, que considere oportuno. De ese modo, el Consejo Directivo de Nacional decidió, tal como lo hace saber... ...en el comunicado al día de la fecha, empezar un paro de 72 horas... ...que va a empezar con 24 horas el día, esta noche, eh, digamos, a partir de las 0 horas de mañana. Va a empezar un paro de 24 horas de actividad en la empresa Sancor ...y a partir de pasado mañana, a las 0 horas de pasado mañana... Va a ser se va a extender a toda la industria y terminando luego de 72 horas en total, 48 para toda la industria y 72 para el Dentro de lo que es este, este paro, Alberto, y para recordarle a la gente qué es lo que qué es lo que se está pidiendo y se le está reclamando a nivel nacional, al, al gobierno nacional, eh, una salida de, de, toda este, de toda esta tensión. Desde la empresa Sancor también han hecho un comunicado en su momento hace un par de semanas y nos y decían que eh, la empresa está en mejores situaciones que hace un año atrás, por ejemplo, no entienden el paro. Bueno, vamos por partes. vamos sí, el paro tiene como destinatario al gobierno nacional, porque claramente el gobierno nacional hizo en estos días un año que se... se nos... Alberto, ¿se nos corta? Alberto, ¿sí? ¿me escucha? Yo lo escucho, a mí no se me corta. Sí, eh, tengo, yo tengo problemas con el audio nada más. Bueno, ah, a ver bien, si me dicen que tiene la mano en el eh, micrófono, seguramente apoyada, por eso es que yo no lo escucho. Eh, había, bueno, pues, <risa> este, a ver, eh, eh, es le decíamos, tiene como destinatario el gobierno nacional, porque hace más de un año, este, por estos días, el gobierno nacional en una reunión donde estuvo presente el ministro, en ese momento el ministro de producción e industria, este, Culfas, y el Ministro de Trabajo, en ese momento Claudio Moroni, estuvo, estuvo presente el presidente del Banco Nación, nos transmitieron el compromiso, así en estos términos, el compromiso político del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, de concurrir a la ayuda que se había comprometido a través de la implementación de un pideicomiso. Es decir, y a partir de allí, eh, primero lo que iba a ser un préstamo que iba a venir a través del Banco Nacional de Fondep, eso después cambió, cambiaron la, las condiciones, pidieron una emisión de, de, de títulos representativos de deuda, y todo iba bien, pero hasta que se empezó a se empezó a dilatar, a dilatar, a dilatar, el gobierno en, en el Vice y en el Fondep no tomaba las decisiones. Eh, administrativas que viabilizaban esta esta implementación, hasta que un día apareció alguien y dijo este, el fideicomiso se, se murió, no existe más. Bueno, no, este, a todo esto eh, tenemos que decir muy claro, es decir, la, los trabajadores de Sancor vienen sufriendo una situación con desmedro en sus remuneraciones y con un gran sacrificio, ya hace más de 3, 4 años a esta parte y este uno, uno puede y los trabajadores pueden sacrificarse y dar de sí todo lo que lo que sea necesario en tanto y en cuanto digamos las posibilidades de salida sean ciertas o, sean este, o estén encaminadas ahora cuando alguien sale y dice lo que prometimos no existe más bueno, entonces este, y ese, ese alguien es el Poder Ejecutivo Nacional, este, bueno, intentamos, desde que nos dijeron eso hasta acá ya pasaron dos meses fácil, por lo menos, intentamos reuniones, este, se hicieron reuniones, pero después todo se, todo se diluye y nada aparece en concreto. Entonces, este... Los, eh, se ha salido a decir, para desprestigiar esto, que los inversores desaparecieron, que no están dispuestos a poner dinero. Eso no es así. El día jueves hemos vuelto a tener una reunión con los inversores en Sunchales donde vinieron y ratificaron su intención de aportar este, importantes sumas que la incrementaron nuevamente este, la, la posibilidad de aporte, pero claramente acá hace falta la concurrencia del Poder Ejecutivo Nacional, este, la concurrencia a, a cumplir con el compromiso que adoptó en su momento, y eso es lo que estamos buscando y como no tenemos respuesta, este, este, se, va, se va por esta medida. Se va, por esta, se va por esta medida y se toma eh, en un momento donde lo cierto es que eh, estamos todos esperando una salida. Llega un diciembre que todos sabemos, es un, los diciembres son fuertes para los argentinos. Eh, hoy Sancor, hoy, la, hoy toda esta negociación se encamina a que si el gobierno no le aporta el dinero que tiene que aportar, esto no se va a solucionar. ¿Eso es lo que podemos vislumbrar en cuanto a la situación de, de Sancor, Alberto? A ver, primero eh, voy a seguir porque me, me omití una de las cosas que usted me, me mencionó en la primera intervención, que es el comunicado de Sancor que dice sí. que están mejor. Sí, eh, a ver, eh, Sancor puede decir que están mejor, la gente está peor. Si Sancor estuviera mejor, debería haber, este, digamos, volcado esa mejoría en la gente y no la volcó. La gente cada vez está peor. Este, así que Sancor debe cuidarse muy bien de lo que dice, Sancor tiene que, que tener claro cómo está la situación y que además este, eh, si hoy Sancor tiene posibilidades de estar trabajando es por la gente, por eso es que el paro es 24 horas más largo en Sancor, porque Sancor tiene, tiene que realmente entender que los trabajadores se han sacrificado enormemente y se siguen sacrificando y no se puede salir a decir alegremente estamos mejor y los trabajadores se miran como diciendo y nosotros como estamos mejor y nosotros estamos peor es decir la empresa está mejor nosotros peor y Sangor tiene un criterio muy especial de decir está mejor como le pagan al productor compran los insumos y venden los productos entonces dicen estamos mejor pero no, no le pagan a los trabajadores tienen enormes deudas con los trabajadores, no le pagan a la obra social, no le pagan al sindicato. Dineros que, el, que, el, que, el, que, el, que es, digamos, que provienen de compras en la mutual o en la farmacia o en el que, donde que tienen que... que son cosas que compran los trabajadores y que se pagan reteniendo lo del sueldo. Blanco este, retiene el dinero de, los, de lo que compraron los trabajadores, es decir, a ellos se los retiene y no los paga. Es decir, se apropia del dinero ajeno, no le paga la FIP, no le paga la, a las, a las este, recaudadoras provinciales, tiene una enorme deuda con Arba, este, tiene, no le paga los, a los acreedores financieros. Es decir, no le paga nadie, es decir, ellos le pagan, pagan este eh, prove, prove, provisión de materia prima, insumos y mal a los trabajadores. Y con ello, con eso creen que puede, que puede ser que la empresa esté mejor. No, no es así. No es ¿Puedo, así. Entonces, ¿Puedo andar un poquitito y puedo preguntarle a usted, Alberto, cómo se le está pagando a los productores, los plazos, esto, lo, esto me lo puede informar? Mire, yo no soy un gran conocedor de cómo se les está pagando a los productores, pero creo que el plazo que se les está pagando es alrededor de días. Y en algunos casos, a, a menos. Pero, bueno, es decir, eh, los productores que entregan será, eh, porque les conviene, el productor tiene la posibilidad de irse. El productor, eh, el productor es un pequeño, mediano o gran empresario, ¿no? Porque en San Cor hay productores, no sé, de 1.500, 2.000 litros diarios, hay productores de, de, de muchísimo más, ¿no? Uh -huh. De 10.000, 15.000, 20.000 litros diarios. Entonces, este, eh, hay algunos que tienen espalda para algo y otros para otra. Pero el trabajador, sabemos que depende pura y exclusivamente del, del salario. Entonces, a eso hay que atenderlo. Y la salud le depende pura y exclusivamente de la obra social, y sí. no la parte. Entonces, este y aquí el Bill está haciendo también un enorme sacrificio, un enorme sacrificio que en realidad lo hacen todos los trabajadores, porque al no percibir este, los aportes para atender a la, a la gente de Sancor, hoy en día 1.450 familias, no es así, de trabajadores comprendidos en convenio, este eh, realmente lo que pasa es que el resto de los trabajadores tienen, eh, eh, tienen que, eh, digamos, ver disminuidos los recursos de la obra social en perjuicio de todos y en favor de, de los compañeros. Está bien, eso Alberto, es solidaridad. Sí. Le cortó porque justo justamente cuando le pregunté a cuántos días se, se le pagaba a los productores, se cortó la comunicación un poquito y me gustaría si puede repetírmelo. Mire, tengo entendido que es alrededor de 60 días, yo no estoy en ese en, ese, uh -huh. en sí, esta sí, cuestión. Sí. Lo que sí tengo claro es que si los productores siguen entregando es porque están conformes hay una hay una sensación hay una hay algo en el ambiente que dice que, eh, que el paro hasta dónde hasta dónde va a servir esperemos que de mucho esperemos que poner sobre la mesa de vuelta un paro son 72 horas para la, para la gente de sancor eh, será una forma de, de presionar, de pedir, de, de involucrarnos un poquito más, de dar un paso más adelante, de pedir la ayuda que Sancor necesita, de que el gobierno salga a por lo menos pronunciarse y decir, bueno, vamos hasta aquí les vamos a ayudar, tanto dinero va a, a aportar el Estado, por lo menos a blanquear un poco todo esto, ¿no? Sí, claro, es decir, el, el gobierno tiene que salir y decir, bueno, mi ayuda va a ser tal y, este, y acá hay un mecanismo que se implementó y lo voy a hacer dentro de ese mecanismo, porque ese mecanismo, este, el gobierno exigió que se implementara documentalmente y se implementó documentalmente, ¿no es así? Y firmaron las partes e incluso firmó a Tilran, ¿no es así? Este, sí. Comprometiéndose en eso. Así que realmente, claramente tiene que, tiene que el Estado este, eh, hacer su parte. Y los privados también tienen que hacer su parte. Sancor tiene que hacer su parte, los inversores tienen que hacer su parte, Atilra al, y los trabajadores están haciendo su parte y el gobierno tiene que hacer su parte. Si cada uno pone lo que corresponde, todo esto debería funcionar perfectamente. Alberto, bueno, muchísimas gracias. Contarle a la gente, repasarle, sí que se viene una medida de fuerza de los compañeros lecheros de todo el país. Se realizará un paro de 72 horas de la empresa Sancor, extendiéndose la medida hasta las 0 horas del día martes 29 de noviembre del corriente año, hasta las 24 horas del día jueves, primero de diciembre. ¿sí? Gracias por el contacto, Alberto. Gracias a ustedes y a disposición. Buenos días. Buenos días. Noventa y tres punto siete FM. Noventa y tres punto siete FM.